Estoy con el celular y una conexión internet en la carretera. Y miren, y bueno, hoy es día 28, día 28, día 28, estamos en live, por favor. hoy es día 28, les tengo que contar unas cosas muy chéveres mientras les muestro eso que está atrás y es que eh, uno, tienes que conseguirte dos chocolates, un chocolate de esos baratos de esos simples y un chocolate de esos finos, dos y te unes al viaje el domingo a las 10 de la mañana hora colombiana y nos vamos a ir a visitar una finca de un productor de cacao de estos, cacaos que son usados para hacer chocolates finos hola Javi Chobara Estoy en, en, en, viajando ahorita en Croacia Mira, mira Estoy aquí en la carretera Eso es el mar, el mar Adriático Vamos de la ciudad de Sadar hasta la... Uy, se tapó. <ríe> qué mala suerte. Bueno, ya está la luna al menos eh, Hasta la ciudad de Zagreb, que es la capital Y siguiendo un poco el flujo del clima Y el flujo de los turistas también bueno, ya se está atardeciendo por aquí, son las 7 de la noche. Ahí está Javi Chobar, ¿qué tal? Píllatelo. ¿Qué vamos a hacer, bueno, bien o no? <ríe> Oye, nada, les, les estaba contando, Javi, que, que hay que conseguir esos chocolates, un chocolate baratito. Un chocolate de esos que son finos, que tienen más de 60% de cacao. Porque vamos a hacer un viaje a Colombia este domingo, un viaje online. Para visitar y apoyar a una comunidad eh, que produce cacao Hola Noemí, hola Noemí Seafood Nos vamos el domingo a la ciudad de Cro, de Croc. Se llama Carmen del Chucurí Si tú has hecho turismo o has pensado ir a Colombia Son esos lugares que son hermosos y que tú nunca vas a ver en la ruta turística tradicional ¿ves? Entonces Noemí Seafood tiene que conseguirse dos chocolates, uno barato y uno con que sea fino, más de 60-70% de, de cacao vamos a ir donde Miguel, Miguel es el, el dueño de esta comunidad eh, ca ca campesina que produce cacao para, para chocolates finos y eh, nos va a hacer un tour por su, por su finca en vivo, eso no lo vamos a grabar, eso nunca lo grabamos y nos va a mostrar los cultivos de cacao, los secretos del cacao la fruta, cómo se transforma en chocolate fino, porque esa cosa que comemos en la calle de chocolate de un dólar no es chocolate, es pura azúcar con un poquito de cacao y otros secretos porque la gente que dice que le gusta el cacao y no sabe, no, que, ay miren ah, miren, miren ven ahí estos son unos canales que conectan los ríos con el mar Adriático colgada a la luna que más le dice a la gente: ¿Qué tal, Noemí? Was here. Noemi was here. me okay. distraes? Las pistas están muy lindas. Bueno, entonces les termino de contar. Ese es el plan: solo compramos un ticket, nos unimos, colaboramos con la comunidad y aprendemos un montón y quedamos unos expertos en cacao. Y chocolate, entonces ya puedes ir a ese lugar y cuando preguntas chocolate tú puedes decir No, lo que pasa es que el chocolate viene aquí, el cacao que es así y tales Iberna... Iber... Manu. Ibermanu, Ibermanu hermano ¿vamos el domingo o no? colga colgada la luna, ¿vamos el domingo a Colombia? Necesario, viaje online Eso es lo primero que les iba a contar, que el plan de este domingo Estamos ya 34 personas apuntadas Y el tema es que hay cupos limitados, solo hay 10 de los 34 apuntados y básicamente los 10 primeros cupos quedan y aporto, para apoyar aquí a esa comunidad estamos aquí en la carretera en el país croacia que por cierto resulta que no se llamaba croacia tema número 2 el tema número 2 Red, cuando de pronto veo que, que Instagram sacó una cosa que se llama Reels, y Reels es lo mismo que TikTok, pero en Instagram. No, cuando no puedes subir, no puedes subir, tocado unirte al, <ríe> al enemigo. Estoy muy preocupado por eso, pero eso no es tan importante. Más chévere aún es una cosa que me ha pasado aquí. Ahorita estoy en la carretera, miren estoy aquí, les voy a mostrar cuando uno va por la carretera, uno mira que hay unos letreros a la derecha que hacen como algunas alertas y el, y el, del, el de aquí eh, van a ver que dice cuidado con las vacas entonces en cada país, por ejemplo aquí hay uno que dice cuando estaba en Australia hay uno que dice cuidado con los canguros y cuando estaba en Rusia decía cuidado con los osos acá hay unos que dicen cuidado con las jabalíes y pues yo nunca, es que ahorita ya no veo y pues yo no he visto nunca uno que diga cuidado por ejemplo en Perú, cuidado con las llamas y sí o no es será, será que no, no matan llamas o no las atropellan o no se cruzan por la carretera pues te digo que en Australia me pareció re preocupante porque yo manejé unos cuatro días en Australia y los animales muertos en la carretera, atropellados por carros, eh, había más ahora de los que yo no vi, o de los que de pronto ya habían recogido, o los que murieron después de que yo paseo. Yo no cogí ningún. nos vemos el domingo gracias por acompañarme en este día 28 falta 29 y 30